proceso creativo que hay detrás de la marca profesional. Lo vemos con la experta, así que acompáñanos. Negocios en digital 917. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y claro, el trabajar la marca es algo importante. Y ¿Cómo trabajar la marca profesional? ¿Cómo apoyarnos, apalancarnos de, los, eh, de, de un experto que nos ayude? ¿Y cuál es ese proceso creativo que va detrás? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que les invito a que escuchen la entrevista hasta el final. Y hoy estamos un martes más, martes 29 de marzo del 2022. Espero que pues, estamos ya por terminar el último trimestre, guau, wow, cómo pasa el tiempo, que todos esos proyectos vayan a tope y que pues con este contenido que sacamos todos los días de lunes a viernes, con contenido de calidad y calidez para todos aquellos que están en este proceso, pues les sirva, ¿no? les sirva para este, esos proyectos que están ahí trabajándose o Bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña desde España y ya le vamos a dar el paso para hablar justamente sobre este proceso creativo. Pero claro, no sin antes a nuestros queridos oyentes, a nuestra audiencia, invitarles a que si eres un gerente de ventas, un gerente de marketing o un dueño de empresa o un profesional que realmente quiere aumentar sus ventas a través de captar eh, nuevos potenciales, clientes De manera constante, predecible y escalable en un ambiente B2B dentro de LinkedIn. Pues la solución para esto es las mentorías que nosotros estamos entregando dentro de la agencia en cateman.com. Slash mentorías van a ver más información. Así que les invitamos y les dejamos en las notas del programa el enlace para que puedan revisar más cómo implementar este embudo de ventas dentro de LinkedIn, echarle un vistazo y eh, si están realmente interesados pueden presentar su candidatura al, por, a la próxima edición que empieza en abril. Así que hecha esta cordial invitación, pues vamos a entrar en materia y darle la cordial bienvenida a mi querida Marta Urgiles. Marta, gracias por estar aquí, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Katia, pues muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar contigo esta tarde y, y nada pues eh, encantada ya te he dicho y desde Barcelona muchos saludos a todos y pues nada estoy aquí acompañándote para explicarte ¿no? cómo eh, es crear una marca eh, tanto comercial como personal. Claro que sí, mi querida Marta. Muchísimas gracias. Ya ven, desde Barcelona, España nos acompaña Marta. Siempre buscamos gente referente y gente experta, no solo en conocimiento, sino en experiencia sobre lo que sabe hacer. Así que, bueno, mi querida Marta, vamos a entrar en materia. Y siempre se habla hoy por hoy, y yo creo que el tema de marca personal, marca profesional, siempre va teniendo más impulso porque es una época en plena, eh, digamos, digitalización en que las personas, los seres humanos, los profesionales podemos... Abrirnos un espacio en el mercado, ¿no es cierto? Y parte de ello es gestionar la marca. Entonces, antes de entrar en materia y este proceso creativo que tú eres muy experta, coméntanos, este primero, ¿quién es Marta Orgiles y a qué te dedicas? Pues mira, yo soy Marta, como dices muy bien tú, yo es de Barcelona, eh, soy una mujer emprendedora, soy una mujer eh, apasionada, soy una mujer con un propósito y desde MOAC, ¿vale? Que es, es mi propósito, es mi proyecto, ¿no? Eh, eh, ayudo a mujeres, sobre todo emprendedoras y empresarias, a rediseñar o a crear su marca personal, ¿vale? Marca, he tenido, la verdad que mi trayectoria profesional ha sido extensa, he estado pues en muchas agencias de publicidad, he estado en... Editoriales, etcétera, ¿no? Y a lo largo de mi vida, pues he ido desarrollando varias facetas con la cual he llegado a este punto, ¿no? A este punto donde estoy ahora, que eh, pues ayudo, ¿no? a, a sobre todo a mujeres a, a, pues, bueno, a crear esa marca o a rediseñarla, ¿no? Para darles visibilidad y para darles sobre todo ese empoderamiento y esa identificación, ¿no? Que se sientan identificadas con su marca para salir al mercado y, como digo yo, brillar. ¿no? brillar, entonces eh, bueno, mmm, viniendo un poquito a esto después pues ya te digo, soy diseñadora gráfica de profesión, hace más de 25 años que me dedico a, al tema del diseño eh, y eh, lo que hago es esto, ayudar a, sobre todo a mujeres a, a, a brillar no y a tener una marca potente que les identifique, que conecte con su cliente ideal, vale para que se enamoren de ella claro. y de sus productos y que consigan pues eh, trabajar ¿no? y hacer realidad sus sueños, ¿no? que al final muchas de nosotras tenemos ¿no? ese propósito que es un sueño y al final es aportar valor al mundo. Katia. Qué maravilla, mira, me encanta tanto lo que comentas, ese enfoque de, de ayudar a las mujeres, bueno, y qué bueno que una mujer ayude a otra mujer, porque pues no es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos, eh, como tú bien has mencionado, cada uno tiene un proyecto, una propuesta, algo que servir al mundo, y como esto a través de enfocar una nueva, eh, una marca que ayude a proyectar ese esa propuesta, ese servicio al mundo, pues te va a hacer brillar, que es lo que tú comentas. Así que bueno, darte la bienvenida nuevamente, Marta. Y dentro de este contexto, en tus palabras, ¿qué es para ti? ¿O cómo debería concebirse? ¿Cómo debería concebir una empresaria, una persona que quiere lanzar su marca profesional? ¿Qué, qué es lo que debe tomar en cuenta? ¿Qué es una marca profesional para Marta? Pues mira, la marca sobre todo es esa propuesta, esa promesa que le haces a tu cliente. Vale, entonces, yo como siempre digo y siempre me gusta empezar ¿no? mis, mis charlas o mis talleres, digo, una marca no es un dibujito en una camiseta. Una marca es muchísimo más. Una marca son unos valores, es una propuesta de valor, es eso que le haces, que le, que, que le promeses ¿no? La promesa que le haces a tu cliente, ¿no? Es una actitud, es una, es, una marca es un universo, es, es, es, es, es, es la, tu carta como de, de ¿no? Tu, tu, te, tu presentación, tu carta, tu personalidad, como si dijéramos, ¿no? Entonces, la marca es muy importante que sea, que se cree desde los cimientos, ¿no? Es decir, una marca es, eh, lo que te digo, ¿no? Eh, pues es, es, es, es eh, algo que sale de... Como yo digo, la esencia, ¿no? De, de, de, de, por ejemplo, en este caso, de las, de las mujeres, ¿no? De las, si es una marca personal, pues de, de la mujer, ¿no? De cuál es su historia, ¿no? ¿Cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Eh, ¿Cuál es su propuesta de valor, ¿no? ¿Qué quiere aportar al mundo, ¿no? ¿Cuál es su actitud, su personalidad, cómo se diferencia? Entonces, para mí una marca, sinceramente, es la propuesta que le haces al mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que aportas al mundo con, con, con, con tu proyecto? Claro que sí. Ahora, como tú mencionaste al inicio, y es cierto, Muchas de las eh, veces pensamos que la marca es claro, el logo al final, los colores corporativos, el, de pronto hasta la tipografía, el, el símbolo, cómo lo, lo presento, pero a la larga estos enfoques que de pronto lo vemos como muy superficiales, a la larga van a transmitir, eh, como tú bien mencionabas, la esencia, la historia, cuáles son los valores, cuáles son los principios, qué quiero transmitir. Yo, como mujer, en este caso, que lo, lo estamos enfocando así, o definitivamente como cualquiera que quiera trabajar una marca profesional, ¿qué es lo que yo quiero transmitir al mundo? ¿A quién me voy a enfocar? ¿Y qué le estoy ofreciendo? Ahora, cuando tenemos claro que el, el proceso de marca profesional engloba toda el, el, esa comunicación, tanto intrínseca, extrínseca, que va a estar ahí dentro de, de, de, esta, de, esta, de este profesional, ¿Cómo, va a, ¿Cómo vamos aterrizando eh, en que, eh, y ahí entras ya un poco más como experta, que vaya ese proceso creativo? ¿Cuánto primero, digamos así, si hay alguien, una, una persona que está eh, recién empieza, o digamos que hay alguien que ya tiene su trayectoria, pero que de pronto no tuvo las experiencias de, o el apoyo de un profesional y que quiere replantear o rediseñar? Su marca profesional para que justamente englobe todo lo que quiera proyectar. ¿Cuánto tiempo lleva y cuál es ese proceso que eh, en tu criterio debes tú tener con, la, con el profesional para que entienda y tú tengas todos los elementos de juicio para proponer esta marca? Pues mira, yo Katia lo que hago es, sobre todo cuando una clienta contacta conmigo, porque en este caso quiere rediseñar su marca, ¿no? Porque típico se lo ha hecho ella de prisa y corriendo, porque no tenía presupuesto, o se lo ha hecho su hijo que tocaba el Photoshop, o se lo ha hecho un fiber por 60 euros, ¿no? Que esto me pasa mucho. Pues yo lo que hago es, oye, nos sentamos, ¿no? Hacemos esa parte de investigación, análisis, ¿no? Sobre todo, yo lo que hago es, mi metodología consiste en hacer muchas preguntas. O sea, yo lo que hago es muchas preguntas a nivel de negocio y a nivel personal, ¿no? porque yo quiero conocer a la persona, ¿no? eh, qué es lo que le mueve, qué es lo que quiere cambiar en el mundo es que parece como muy, muy emocional, pero al final es lo que a, a mí me gusta transmitir, la autenticidad de la, ¿no? de, la, de, de la persona. ¿no? Entonces lo que hago es, en base a muchas preguntas, eh, desarrollo ¿no? todo lo que sería la parte esa de propuesta de valor. ¿no? Empiezo a conseguir a desgranar, ¿no? a desgranar eh, todo, toda la esencia de, de, de, ¿no? de, de, de la persona y del proyecto y eh, pues, eh, pues rede acabamos redefiniendo una propuesta de valor Acabamos de definiendo unos valores, acabamos de definiendo, ¿no? analizando también, perdona, lo que es el target, ¿no? porque es importantísimo una marca sobre todo de tener claro a quién se dirige y qué puntos de dolor tiene su cliente ideal, ¿vale? Porque si no, la comunicación no, no, no llega, ¿no? Entonces, lo que, lo que tenemos que hacer es enamorar a nuestro cliente. Entonces, lo que hago yo con ellas es, vale, muy bien, ya te conozco, ya sé cuál es tu historia, ¿no? Ya sé cuál es tú, ¿no? Cuáles son tus servicios, cuál es, ¿no? Todo, todo, todo es lo que es la parte de ese negocio, pero ahora vamos a, a, a ver cómo nos conectamos con tu cliente ideal, ¿no? Y a partir de aquí vamos a conocer tu cliente ideal, vamos a diferenciarnos, ¿Vale? ¿Y cómo nos diferenciamos de la competencia? Pues haciendo una marca auténtica y una marca diferente. Porque al final, Katia, todos somos únicos e intransferibles. Katia solo hay una, Marta solo hay una, Laura solo hay una. Entonces lo que, lo que tenemos que hacer es intentar ¿no? coger esa esencia, ese punto diferenciador, esa propuesta de valor ¿vale? y trasladarla en una identidad gráfica ¿vale? que es entonces nace lo que sería el proceso creativo, que es lo que tú me venías a, a, a, a, a que, que te contara ¿no Katia? Sí, y por supuesto claro que sí, ahora mira, dentro de toda esta indagación y claro es importante hacer una serie de preguntas para que tú tengas claro eh, desde dónde viene esa marca, por qué le motiva a hacer lo que está haciendo, a quién se va a dirigir cuáles son los puntos de dolor que habías mencionado en definitiva, cuál es esa propuesta de valor, qué valores, cuando tú ya indagas todo esto y haces, me imagino, un cuestionario una entrevista eh, o diferentes reuniones para ir aterrizando pues realmente eh, y entendiendo qué es lo que está pasando en la mente de, de esta persona, de este profesional para eh, conseguir y proyectar la marca. ¿Cuál es el siguiente paso en forma general? Eh, vale. estableces es, alguna especie de uh, ¿cómo saben decir? ¿un on ¿no es cierto? Entiendo dónde está. está ¿Sí? ¿Sí? Eso, entonces, coméntanos sí. por favor. Vale, mira, yo, Katia, la verdad es que he creado mi propia metodología, ¿vale? Entonces yo tengo mi proceso, entonces yo lo que hago es eh, cuando empiezo a trabajar la marca con la persona, sí que es verdad que hacemos un briefing, ¿no? De, ¿sabes? Muchas preguntas y tal y cual eh, el, la persona la hago trabajar, yo realmente hago trabajar a la persona conjuntamente, pero trabaja, ¿no? Para que ella también reflexione, ¿vale? Pero después llega el punto que es aquí el que tú me estás me estás, uh, me estás preguntando, que es el que yo entonces me encierro vale y entro en ese proceso creativo que es el de lluvia de ideas, ¿vale? ¿Vale? que después lo comparto con mi clienta, ¿vale? Pero lo que hago es, vale, muy bien. Eh, por ejemplo, ¿eh? tú eres mi clienta, Katia eh, es esto, Katia esta es su historia, Katia tiene este, tiene este proyecto, eh, la, la propuesta de valor es esta, ¿no? Vale, muy bien. Yo a partir de aquí entonces empiezo a eh, trabajar conceptos, empiezo a trabajar, trabajo mucho con, con también ¿no? con la propuesta de valor, entonces empiezo a, a visualizarlo en símbolos, creo el eslogan, ¿vale? Entonces a partir de todos estos elementos, ¿vale? Empiezo a crear, ¿no? Como si dijéramos cruce de ideas. Y eh, a raíz de esto, pues... Eh, que esto es lo que cuesta muchas veces de, de, de, ¿no? de, de, de entender desde el creativo, ¿no? de, que es esa parte, la idea de marca, vale la idea de marca. eso que yo siempre digo, ¿no? que un dibujo no es, hay un, una marca no es un dibujo en una camiseta. Si tú, por ejemplo, me dices, mira Marta, yo soy, eh, tengo una floristería ¿no? eh, en medio de la calle central de tal, y eh, bueno me encanta mi proyecto y tal, y claro y me, y, y me dices, bueno, es que me gusta mucho la, la, las margaritas, ¿no? y, y me gusta mucho el amarillo, claro. Yo entonces ahí es cuando digo, no, ahí no es una marca. O sea, lo que tenemos que hacer es realmente qué queremos transmitir, qué concepto, qué idea, ¿vale? Qué, qué, ¿Cuál es el, lo que te diferencia a ti y a tu producto de la competencia? Y a partir de aquí empezamos a crear, yo empiezo a crear conceptos ¿no? y a empezar a, a, a, a, a enlazarlos entre ellos para que a mí me salgan propuestas de rediseño, para que te diga, mira Katia yo creo que eh, podemos transmitirlo de esta manera, ¿no? porque será un hilo conductor de toda tu marca, ¿no? Eh, entonces en, en, normalmente me centro mucho en, eh, como si en una frase, ¿no? por ejemplo podría ser eh, una, una ventana abierta a la naturaleza, podría ser para una para una marca ¿no? que, se, que tuviera productos ecológicos te lo digo porque ahora estoy trabajando con una clienta vale eh, por ejemplo otra marca ahora estoy trabajando también con un coach porque la verdad que me vienen muchos coaches no el, la, el concepto del eclipse no eh, en base a lo que él hace o sea es es, es como eh, como hacer qué te diría yo eh, entre relacionar ideas con eh, la, la, la esencia de la marca, ¿vale? O los beneficios de la marca, ¿vale? Entonces a partir de aquí empiezo a generar muchos, muchos, muchas eh, eh, relaciones entre palabras, símbolos, eslogan, propuesta de valor y eh, sale lo que serían va, las, las, la propuesta de rediseño. Entonces es cuando realmente ahí se cuenta la historia de la persona, de la, ¿no? De, ¡Ostras, pues sí! Realmente, ¿no? Uh, es, es, es, es eso lo que quiero contar, no pero lo que yo también digo que es muy importante, que dentro de este proceso creativo que yo tendría que los elementos para mí más importantes de una marca, para mí ¿eh? desde mi punto de vista sería el, el naming por ejemplo es muy importante, el símbolo y el eslogan son tres elementos muy importantes eh, aparte de, de cuando se crea todo esto, se, se empieza a crear el universo de la marca, vale entonces todo esto va apoyado pues qué sensaciones queremos transmitir, qué emociones, ¿no? O sea, que a partir de aquí se empieza a desarrollar también las tipografías, los colores, ¿no? La, la, la, la, las, el estilo de imágenes, eh, el, el copy, ¿no? En los contenidos, ¿no? El cómo te relacionas con tu cliente ideal, ¿no? Por ejemplo, eh, mi, mi marca es MOAC. ¿Y MOAC de dónde nace? MOAC nace de... Es primero que el concepto es un beso ¿no? es el compromiso, es el beso ¿no? es el como cuido tu marca como si fuera la mía ¿no? es como es una marca muy femenina ¿no? pero al mismo tiempo es muy contundente porque si te fijas mi marca es una tipografía muy gruesa vale muy muy muy gruesa negro para decir bueno para contrarrestar ese, ese naming no que, están, que a lo mejor se podría confundir con, ¿no? con, con Hello Kitty no, es una marca que es contundente es una marca que es profesional es una marca que realmente eh, bueno, es ese es, esa, es eso y lo que yo quería transmitir. Entonces, por eso te digo que una marca, independientemente del proceso creativo, que es muy importante, tiene que transmitir emoción, tiene que transmitir eh, ideas. Entonces, es muy importante que los elementos como la tipografía, el color, las imágenes, el texto, eh, los, todo vaya en consonancia y sea una marca coherente, ¿vale? Con tu idea de marca, con tu ser, con tu esencia, ¿no? Lo que al final lo que consigo yo, que mis clientes se identifiquen. Con, con una marca pues, que, que, que nace de su historia y, que, y, que, y que, que transmite una idea que va a conectar con su cliente ideal. ¿vale? O sea, entonces, es ese proceso creativo que yo sigo, pero ya te digo, es muy propio, ¿eh? es una metodología muy propia que yo empiezo, me gusta mucho la combinación de, de palabras, de ideas, de símbolos, yo trabajo mucho el símbolo, trabajo mucho el eslogan, entonces a partir de aquí es cuando yo empiezo y, y bueno, y he creado una metodología que me funciona muy bien, la verdad, Katia, me funciona muy bien. Qué maravilla, y es que lo, lo importante de tener metodologías propias en el cual adaptas ya todo tu conocimiento para aterrizar y llevar y guiar al a, en este caso al cliente a este proceso final que sería pues ya contar con una marca y vamos justamente de este proceso final tú nos has mencionado que claro luego de esta indagación luego de esta aplicar esta metodología de ir entendiendo y cruzando conceptos para entender ¿Esta marca? ¿Qué sensaciones, emociones? Pues al final le has dicho, claro, eh, se va a definir tipografía, colores, pero al final del, del, del día, después de este proceso, ¿cuál es el output de este proceso? ¿Qué es lo que consigue obtener esta persona? Y para no caer en este tema de que ah, es solo el logo de una camiseta que bien lo mencionabas. ¿Qué es lo que la persona, ya el profesional, el coach, el, el médico, el cualquier tipo de profesional, tiene al final de este proceso creativo? Pues mira, al final consigue eh, ordenar sus ideas, ¿vale? Porque muchas veces lo que digo, ostras, es que tengo muchas ideas, no sé por dónde empezar, incluso de redefinir muchas veces, ¿no? Tu, tú, tú, tú, quiero decirte, tu, como si te dijeras, ponerte como una especie de, de, de no de profesión, pero de, de etiquetarte, como decir, oye, soy, por ejemplo, con Lourdes, ¿no? Una, una clienta última, pues soy reeducadora nutricional, ¿no? Pues el de. El de poner nombre, el de bajar ideas, el de ordenar, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo lo que es identificarte con tu marca. O sea, lo que yo consigo, lo que ellas al final me dicen, nuestras gracias, Marta, porque ahora sí que me identifico con mi marca, ahora sí que me siento como segura, ¿no? Porque eh, contenta, porque me siento orgullosa, porque tengo una marca hecha desde los cimientos, una marca que me identifica, una marca que es profesional, una marca que es eh, actual y una marca que por lo que dicen todas mis clientas, que es una marca bonita, que tengo buen gusto a la hora de diseñar, ¿no? Evidentemente lo hago con ellas todo, ¿eh? Porque yo siempre, es lo que digo, muchas veces hago propuestas, pero al final eh, hago caso a lo que ellas quieren y se lo traslado yo en una identidad gráfica. Pero al final es esto, o sea, es yo tengo esa marca, ¿vale? Yo salgo contenta al mercado, ya sé quién soy, ya, ya estoy contenta, me siento profesional, puedo ir a puedo ir a multinacional, como puedo ir a, a cliente pequeño, como puedo ir a pymes, o o sea que lo que consigo es esto. Y sobre todo que conecten con su cliente ideal, ¿vale? Que atraigan a su cliente ideal. ¿Vale? Que esto no solo se hace con la marca, que también, porque al final, ¿no? Cuando, cuando se, la gente se identifica con una marca, ¿no? Cuando tu público dice, ostras, realmente me está captando, pues consigo eso, ¿no? Que la capten, pero no solo con esto, sino con, también con el, con el copy, ¿no? Que esto no lo hago yo, lo hacen mis colaboradores o, o, o, o otra persona que traiga a la clienta, pero al final también la comunicación, ¿no? Los puntos de dolor, eso sea, decir, oye... Eh, ¿no? hablarle directamente a tu cliente ideal. Pero perdona una cosa, Katia, te quería poner un ejemplo importante. Por pero... ejemplo, una clienta mía que vino a Arancha, eh, Arancha llegó a mí con, un, con una imagen que, preciosa, ¿eh? pero que se la hizo su hermana que es, eh, estudiaba bellas artes. Claro, la gente lo confundía, su imagen, ¿eh? su logotipo, hablamos solo de logotipo, ¿eh? lo, lo confundía con una, con una escuela de pintura, ¿sabes? Todo el mundo se pensaba que tenía una escuela de pintura y Arancha se dirigía a científicos y técnicos de laboratorio. Entonces, claro, con Arancha conseguimos hacer una marca que realmente eran dos átomos que se juntaban, no porque Arancha es coach, y se juntaban en un corazón. ¿no? Entonces, era una marca mucho más sobria, mucho más eh, minimal, mucho más, eh, como si dijéramos, más eh, no sé, sí, más como más profesional, la otra era como más eh, artística, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace que conectes con tu cliente ideal, ¿no? El hecho de esto, con toda la comunicación, con todo el universo de la marca, atraerás a este público, porque es un público muy específico, ¿no? Entonces, eso que te vengo a decir, que al final es conectar con tu cliente ideal, que tu cliente ideal se, se, se esté cómodo contigo vale y esto es lo que consigo ahora estos beneficios realmente son muy buenos no el profesionalizar la marca el tener realmente el enfoque que se desea claro, justamente con el apoyo del experto para poder enamorar y llegar y conectar con el público objetivo al que quieres conseguir, realmente valioso ahora, todo este proceso en tu criterio, en tu experiencia ¿qué tiempo lleva? pues mira eh, realmente yo para hacer todo este proceso eh, que estoy, a, quiero decirte Focalizada 100% en el proyecto. ¿eh? Eh, es un mes. Para mí, con, toda, con la metodología que yo he creado, con la mentoría, más el proceso creativo, más del des desarrollo, uh, estando a full las dos personas, un mes un poco más. Pero siempre consigo, a ver si la persona necesita más, más tiempo, pues lo pactamos. ¿Vale? Decimos, pues venga, va, pues oye, las reuniones las aplazamos un poquito más. que es lo que me está pasando ahora con Ramón? Que estoy trabajando con otro coach, ¿vale? Que, que estoy haciendo la marca. Y me dijo, oye, Marta, yo necesito más tiempo porque voy más lento, porque no hay problema. Pero yo normalmente, eh, entre un mes o dos, ¿vale? Haciendo toda esta parte de este proceso para realmente llegar a lo que es la, la, el diseño definitivo de la marca y el desarrollo del universo de la marca, ¿vale? Que va hasta el tema de aplicaciones. Después vendría la web, que es otra parte, que para mí es la segunda fase, ¿vale? Pero la primera fase que sería esto de crear, no rediseñar la marca y desarrollar todas las aplicaciones de diseño hasta la web, que la web es la carta de presentación y también es otro proyecto. Eh, un mes, por norma general, porque yo en esto sí que soy... Eh, o sea, yo cuando hago un proyecto me dedico al proyecto ese, entonces estoy a full con él, con lo cual le, le dedico todas las horas. Entonces, siempre mis clientas eh, nos comprometemos a tener un timing, ¿vale? Hacer unas reuniones, hacer unos, unos ejercicios, ¿vale? A, a, a ponerlos en común, ¿vale? A redefinirlos, ¿vale? papá, pa, pa, vamos haciendo así. O sea, que a mí esto me, me funciona muy bien, Katia. Más sí, o menos así. Pero bueno, que me adapto al cliente, evidentemente, pero siempre yo los guío, porque claro, ellos... Oye, a ver, claro, normal. Es como si yo voy a otro profesional, ¿no? Que no es de que yo no sé, pues me, me dejo guía y es igual, ¿no? Entonces, eh, pues hacemos esto, hacemos una metodología que nos funciona muy bien a, a las dos partes. Ahora, en esta primera fase, luego de entender el tema de la marca, porque has dicho que es la segunda fase de la web, en esta primera fase, luego de tener estos beneficios, de organizar las ideas, de identificar la marca, hacerle una marca profesional que conecte con ese público objetivo, ¿cuáles son los productos finales? ¿Tú les entregas un, un manual de marca? ¿Cómo funciona sí. eso? Sí, yo eh, después de la mentoría, el proceso creativo, les hago la propuesta de diseño, de rediseño, diseño, y lo que hago es, vale, perfecto, esta es la marca, ¿no? Como si dijéramos elegida, ¿no? La definitiva, vale. Y a partir de aquí, lo que hago es desarrollar el manual básico de marca, vale, tipografías, colores, adaptabilidad, eh, negativo, positivo, vale. De, eh, el estilo de marca a partir de aquí desarrollo lo, todas las, las aplicaciones de diseño normalmente son eh, papel de carta sobre eh, carpeta dosier, firma digital eh, diseño de Instagram, cabecera de LinkedIn cabecera de Facebook eh, FI, eh, diseño de Instagram ¿Vale? pero me adapto en función de que lo que la clienta necesite. Si la clienta me dice, oye, mira, Marta, que yo quiero que me pasa esto, pues mira, yo Facebook no tengo porque es una red social que no está mi cliente ideal, uh, yo quiero el, el, la plantilla de PowerPoint, pues venga, plantilla de PowerPoint, que normalmente siempre lo doy, pero me, más o menos las, las aplicaciones son estas, pero me adapto en función de lo que la clienta necesite, ¿vale? y también de, de, normalmente es así. <ríe> Y, y esto es lo que hago, es el diseño, vale, y después pues la clienta normalmente solo hace ella o lo delega a una parte, a una persona de marketing o le, o le, le hago yo el contacto o lo que sea, pero sí que es hasta donde quiere la clienta. Pero yo no, normalmente lo que hago es les hago todo el diseño, eh, después pasamos a la parte de web, si no es que se lo hace ella, se lo hace otra persona y entonces ellas ya pueden salir al mercado. Pero cosa importante, Katia, y como tú sabes muy bien una vez tengamos esto hay que mover la web hay que mover la marca porque si no nadie te va a conocer con lo cual hay que convertir hay que no los leads hay que imp implementar el marketing no y todo esto entonces yo ahí ya eh, sí es así, es así es que claro la marca es el punto inicial con lo que se va a proyectar y luego comunicar porque lo que no se comunica no se vende mi querida Marta nuevamente darte claro. gracias por toda esta información valiosa que nos has dejado eh, palabras finales tuyas y luego dónde te podemos encontrar pues mira, eh, daros las gracias a vosotros por invitarme eh, como siempre os digo una marca no es un dibujito, una camiseta ¿vale? y me gustaría acabar diciendo que juntas podemos llegar más lejos que contéis conmigo para lo que necesitéis y me podéis encontrar en mi web de muacdesign.com, www.muacdesign.com. también ahí tenéis un ebook que podéis encontrar y bajaros gratuitamente donde veré, conoceréis más y veréis ejemplos de marcas que he rediseñado y eh, también tenéis un calendí por si queréis eh, tener una, una entrevista conmigo, eh, que estaré encantada de poder charlar y, poner, y hacer una pequeña auditoría de vuestra marca, encantadísima de, de, de estar con vosotros. Genial, bueno, y ahí vamos a dejar en las notas del programa todos estos enlaces para que puedan aprovechar, ver el trabajo de Marta y ver si necesita a su marca hacer un replanteamiento, hacerla profesional y que pues que enamore a sus potenciales clientes, que de eso se trata. Mi querida Marta, nuevamente darte las gracias y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iBox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Recuerden, si este contenido es de... de importancia relevante para alguien pues compártanlo ya sea un compañero profesor jefe bueno quien sea compártanlo recuerden también este seguirnos y pues las valoraciones de cinco estrellas en Spotify en, en iBox también así que pues en iTunes nos ayuda un montón nuevamente este darte las gracias y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de oportunidades de negocio B2B se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos muchas gracias Katy estamos en contacto te, te sigo estás. Siempre, gracias. gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós, gracias.